En este vídeo tutorial vamos a crear una lista de definiciones. Hacemos clic en WordApps, por ejemplo, texto libre y clic en el icono de lista de definiciones. Aquí nos dan las instrucciones que, como se verá, son muy sencillas. Tenemos un término a definir y la definición del término. Si, hacemos cre si queremos crear un nuevo término, nos colocamos al final de la definición del término, en, el último, en la última palabra, y hacemos clic otra vez en la lista de definiciones en el icono. De igual forma podríamos crear un nuevo término colocándonos al final del término que queramos ampliar y haciendo clic en lista de definiciones. Vemos que el efecto sería este, si queremos descubrirlos todos haciendo clic si queremos replegarlos todos haciendo clic. Tenemos que tener en cuenta que al tratarse del editor de textos de EXE podremos tanto escribir palabras como introducir imágenes, contenido multimedia, etc.